¿Cuántos años empezáis a ser lobatos? Con 8 años. ¿Y con cuántos años dejáis de ser lobatos? Con 11 años. Comienzas a ser lobatos con 8 años y terminas de ser lobato con 11. ¿Con qué edad empiezas a ser lobato? Con 8. ¿Y a qué edad terminas de serlo? Con 11. No se sale con los 11 o 12 años. ¿A qué edad se empieza a ser lobato o lobata? Con 8 años. ¿A qué edad se deja de ser lobato o lobata? A los 11 años. ¿Qué tipo de actividad hacemos? Educación ambiental. ¿Y cuál es tu favorita? ¿Qué tipo de actividades hacéis y cuál es tu favorita? Solemos hacer actividades de movimiento y actividades de ingenio. Y mis favoritas son las de movimiento. ¿Qué tipo de actividades hacéis? Pues caballería de amarre, primer auxilio, los códigos de ángulo, los etc. Eh, el damos también el libro de la selva. ¿Y cuál es tu favorita? Primero auxilio. Juegos, carreras, rutas, danzas y locos. nuestra actividad favorita son los juegos. Hacemos rutas y mi favorita son los juegos. Hacemos juegos y mi actividad preferida es, son los juegos. Hacemos cabullería y mi actividad favorita es, son las acampadas. Pues, por ejemplo, los campamentos y mi favorita es la cabullería. Pues nosotros hacemos acampadas y, y mi favorita son las reuniones. ¿En qué libro está basada la estructura de la manada? En el libro de la tierra. ¿Por qué tus scouters se llaman como los personajes? Está basado en el libro de la selva y mis mascotas se llaman así porque son los personajes de, de ese libro y ayudan a Mowry, que es el personaje principal. En el libro de las tierras vírgenes. La, la se basa en el libro de las tierras vírgenes. En el libro de las tierras vírgenes. Las, las máximas de valor. Son las leyes que trabajamos los lobatos. Las máximas de Balú son acciones que debemos cumplir todos los días. Son las leyes que Balú enseñamos eh, para hacer... Las máximas de Balú son aquellas normas que le ponía Balú a los lobatos y que tenían que cumplir a rajatabla. Por ejemplo, una de ellas es el lobato dice la verdad aunque le cueste. El lobato piensa siempre en los temas. El lobato dice la verdad aunque lo puede hacer. El lobato y ordenado. El lobato tiene los oídos y los ojos bien abiertos. El lobato está siempre eh, sonriente y alegre. El lobato ama y protege la naturaleza. El lobato siempre está alegre. Eh, la lobata tiene siempre los ojos y los oídos bien abiertos. La lobata es limpia y ordenada. El lobato siempre... Pienso primero en los demás. El lobato respeta las cosas y en la naturaleza.